Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz Viernes para todos. Vamos a iniciar nuestra jornada dándole gracias a Dios, concluyendo ya también la semana, disponiéndonos ya para concluir este año litúrgico. Sea sí, este el momento para darle gracias a Dios. Hay muchas razones para decirle a Dios gracias. Señor, gracias por todo. Desde mi corazón solo te digo gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 33. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol, cuando echa brotes les basta verlo para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está es cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo esto se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos. Toda la semana hemos estado escuchando del Señor las, los signos y las señales para el final de los tiempos. Y estamos concluyendo la semana y, y efectivamente del Señor recibimos miren, hay señales y signos que nos avisan sobre el final. El Señor nos advierte sobre el final. Convirtámonos. Preparémonos para ese momento final, mis queridos hermanos. No es a punta de miedo es en el amor la respuesta que el Señor quiere que nosotros le demos. Amado Señor, gracias por amarnos tanto. Permítenos que cada día te amemos. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos queridos hermanos.